Ay, Dios, Dios, otra vez agarrando la pala para estos desagradecidos de mierda, la concha de mi tío. Amigo, yo cabe, cada vez, sabes cada vez que tengo que volver a grabar un video. Porque yo estoy, o sea, subo un video por semana y ni siquiera por semana. Siempre pasan más días, ¿entendés? De, de los videos que subo. Pero en el bache que hay, eh, entre videos y videos, yo me olvido como grabar videos. Y cuando vuelvo a grabar videos, es como para mí volver a tener sexo. No, no sé cómo acabar. Bien, vengo a hablar sobre los post cosquarmy mega Award. ¿Por qué? Porque se arma un quilombo Pero quilombo eh, No te da una idea Hubo puta feminista Hugo culos Pero... Uh, el señor culo Bien, en este video quiero ir directo al punto Y directo al culo Al, al problema de Sofi Fernández Y Coscu y el gordo goncho ¿no? Que, eh, bueno, para el que no sabe Sofi Fernández fue a los Coscu Army Awards en culo Literalmente, con un vestido que eran Una tirita por acá, la otra tirita por acá Una, dos, tres, cuatro tiritas Ponele el vestido Y fue en orto, se le veía el orto Cuestión que después de los awards Creo que fueron a un boliche, no sé que Donde Chota estaba le sacaron una foto a Coscu y al Gordo Goncho y la subieron a el feed, ¿no? Al feed no a historias. Resubieron la foto porque estaba piola. Y al lado estaba Sofi Fernández de espaldas Donde se le veía el orto ¿no? Bueno, después como que vio la foto y dijo Che, me parece que no da Hay un Ortega al lado de la foto ¿Entendés? Como que no, no pinta una Subirla al feed Se lo tomó en modo de, de, de, de gracia y, y nada, salió a decir como que No la podían subir al feed Porque había un orto Claramente que iba a ser una buena anécdota Que era gracioso Que no sé qué, bla bla Después de esos videos Salió Sofi Fernández Claramente enojada Y... Dolida, o, o como sea que se sintió Diciendo que la, la habían hecho llorar Por subir esa foto no Y ahí salieron muchos troloditas A decir Pero si fuiste vestida así eh, Bancate la del burro No, bueno, no le dijeron así Pero... Algo parecido, ¿no? Cuestión que, nada Sofi tiró ese tweet Y un chaboncito le responde Hay dos opciones O de verdad fuiste así sabiendo lo que iba a pasar Y me parece mal O de verdad no te diste cuenta Y me parece aún peor Si bien puedes vestirte como ceticante También tenés que saber que puedes repercutir Si salgo en Zunga al Colón Capaz me bardean Capaz A lo que Sofi responde Blanco, fui hermosa Y iría así de, de hermosa mil veces más Me cuidé de cualquier tipo de foto Por eso mismo es la única Que la suba gente Con millones de seguidores no hacerlo, es lo malo. Si no lo entendés, mala tuya. Desde un punto realmente objetivo es difícil de entender que a una persona le moleste una foto así, porque claramente un, ella misma decidió vestirse así. Pero también hay que entender De que por más que sea figura pública Y lo que sea, si no te gusta una foto Porque salió mal tu orto o lo que sea Tipo, flaco, borrala Borrala, si no no te va a doler O cortala al menos Porque era editable, era muy editable ¿Entendés? Y me va a decir que con el, el, la computadora De medio millón de dólares que tiene Más el celular que vale Un K de dólar, dos K de dólar No, no puedes editarla Hijo de mil puta, Coscu, te, te odio sos un forro, sos un furro <risa> no, Goku, no, bueno, hay cuestión eh, después salieron más personas como a bardearla y a defenderla, uno pone nada, bueno, yo pensé que había visto todo y hoy leo que la piba que fue en culo a los awards llora en vez de reírse de la foto que subieron Coscu, Goncho, fuiste en culo y llorás porque saliste en una foto en culo, claro, sí, o sea, es rarísimo Sí, tiene la culpa Coscu o Goncho no, es un, un punto válido lo de Sofía Fernández, obvio ¿por qué no, o sea, si no le gusta la foto y, y sos una persona que realmente tiene bastantes seguidores Y no querer armar más bondi Deja, borrala o editala Es editable, acá igual Cae todo, toda la culpa Cae sobre el fotógrafo hijo de puta Porque podía cerrar cerrar cerrá ahí el encuadro, un toque Y ya está, pero bueno, viste como son los Fotógrafos, todo virgen boludo <risa> Pues toda esta polémica que yo creía Que iba a ser la peor, en realidad no lo fue No lo fue, no fue la peor No pasó a mayores más lo que pasó Pero ahora sí lo que viene es Ay, irritante Amigo, me da ganas de matar Justo en este video no puedo hacer chiste Ni dar ningún tipo de declaración No puedo decir nada Pero me da ganas de no volver a vivir ¿No? Nada, después de los awards salió una mina Que supuestamente es youtuber Llamada Ale Marín eh, salió a bardear a los Awards, tipo tirando un tweet y diciendo: No sabía que los streamers del año solo podían ser hombres. ¿Será que hay una capacidad que ellos tienen que las mujeres no? Hasta donde sé, todo el mundo puede manejar una PC. Ahí está el primer error: primero que seas creadora de contenido y sigas menospreciando no solo el laburo de los streamers, sino tu propio laburo, me parece un error realmente estúpido. ¿Entendés? Y segundo, eh, que sepas manejar una computadora no te hace el, el creador de contenido top 1 en Latinoamérica. Porque yo sé, un, mane, yo sé manejar una computadora y yo no veo que tenga los números de, de Sprint. Yo quiero tener los números de Sprint, se maneja una computadora y no los tengo. Así que no diga esa cosa Mari, porque me hace pone mal. Ea. A lo que sale una persona demasiado, eh? sí, pero sale una persona a cerrar el orto de una manera impresionante que después dejó de contestar a Le Marín. y no, no, no, no, no, no se dan una idea. Salió una chica que es streamer, Tita, que es la chica, la streamer, sale a responder y pone Soy mujer, streamer y mi opinión tiene información más real. Esprime está codiándose con españoles, nos puso en el ranking y estuvo en el número uno cuando todas las banderas eran españolas. Entiendo que no sepas lo importante que es, pero me llena de orgullo y se lo merece. Claro, claro, la mina sale a hablar por streamers que no lo necesitan. No se lo pidieron y hasta la misma streamer te están diciendo Flaca, basta, no hables por nosotras porque no, primero sos youtuber Y segundo, no te conocemos y no, no queremos que nos defienda porque nosotros no, no nos estamos quejando Y la mina no tenía un carajo, o sea, sigue sin entender Porque después sale Goncho a, a, a decir la inclusión forzosa es lo más machista del mundo Y Ale Maril le responde, inclusión forzosa... O sea, que naturalmente ninguna mujer persona no binaria fue merecedora de estar en esa terna. Y claro, mami, o sea, ¿dónde ves una mujer con los números de sprint o una persona no binaria? ¿Dónde ves una persona de esa con los números de sprint? ¿Dó ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque claramente no es merecedora porque no tiene el mérito y no tiene los números. Es no es difícil de entender. Te los Tita hace 14 tweets atrás, boludo. Dale, hijo de puta. No, no, tiene la cabeza realmente cerrada Reclamar que haya alguna streamer mujer sí o sí nominada me parece una payasada Es tratarnos de débiles Si me nominasen en cualquier terna sin haber logrado nada Me querría arrancar las tetas, ponerlas en una bolsitas Y tirarlas del mirador del obelisco No, no, bueno, pará, tita Tampoco, es eh, le tener que decir a Coscu Si te nominan así, te decirle, che, mirá, no quiero Pero Tampoco para que haga mutilación Después de todo el quilombo Entra Spring acá, tirar una foto sin decir nada, tira una foto de él modo Femboy Y Ale Marín pone Amo que todo esto lo único que comprueba es que A. No pueden tener un diálogo como gente civilizada B. Al final sus seguidores son tremendo machirulo No, no, la generalización al palo Y segundo, es imposible tener una conversación civilizada con alguien que por más que tenga las evidencias en la jeta no lo puedo entender Porque hay streamers que te están diciendo no me defiendas Hay eh, eh, pruebas de que para estar en una terna Necesitas tener números y méritos y haber logrado algo Por más que seas hombre, mujer o persona no binaria O un pollo o un dinosaurio Porque por más... Que, que, que seas lo que seas, tenés que tener números. Después de todo el quilombo que se armó y la mina sin entender un pingo y sin tratar de entender un pingo y todo discutiendo y todo en el revuelo. Salió a la luz de que la mina no hacía esto para defender a las mujeres de los Costco Army Award. Salió a tirar mierda como un secarropa abierto para todos lados. Porque no la invitaron, boludo Por griso nomás Con la concha de tu hermana, boludo Mirá la que, el pijazo que te come por no invitar gente La <risa> mina tira un tweet 27 de diciembre del 2022 Diciendo Y la verdad estoy decepcionada de que no me haya Ni siquiera invitado a ese evento Fulero, siendo que mi laburo Este año resaltó muchísimo Después de, de eso, de ese tweet, No solo lo, lo bardea Bardea el evento, ahora Había avalado eh, la, la canción de Coscu, después apareció Cosmo tirando un tweet que dice del 2020 tiras mierda a Coscu y querés que te inviten y no solo eso, que te nominen, eso es un chiste pone, y tira capturas de, de Ale Marín diciendo Coscu se sacó fotos con una mujer desnuda dormida sin su consentimiento. Se viralizó. A Coscu por ser varón heterosis se la van a dejar pasar. Quiero ver a todos los que hicieron que Martín Sirio, tendencia 1 hablando. Ahora, eh, bueno, no entiendo un pingo como escribe esta persona. Pero, nada. A, es, es, esto fue en el 2020. Y después tira un tweet del 9 de septiembre. De, Creo, supongo que debe ser de 2020 también. Creo. Diciendo, creo que nunca haría un quién carajo es Coscu que supongo que como hay youtuber será como una especie de, de, de sección en su canal, porque me parece un machirulo. Ahora, Momo me parece un ser interesantísimo en tratar, de tratar de entender. O sea, la flaca estaba totalmente enojada porque no la habían invitado nada más. Es como la historia del, del león que tiene un, una astilla clavada en la pata. dea no, pero la mina estaba totalmente enojada porque no la invitaron nada más. No porque quería defender a alguien. Así que nada, espero que realmente te haya gustado este video. Fue más informativo que gracioso. Pero mi canal, papi. Yo voy a hacer lo que quiera. Así que no me rompa las pelotas. Amigo, no, no, no. Le están yendo demasiado piola a los videos. Quiero agradecer eso nada más. Y dale like y suscríbete y nos vemos.